Hola amigas y amigos del rincongráfico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les explicaré cómo crear en Adobe Illustrator el efecto de esfera. Al final de este video tutorial ustedes serán capaces de realizar una esfera como la que ven en los ejemplos que tengo en pantalla de manera fácil, rápida, con herramientas básicas y sin necesidad de tener un conocimiento profundo o avanzado de esta aplicación empecemos lo primero que haré será crear una nueva mesa de trabajo y para crear el efecto esfera en Adobe Illustrator simplemente nos vamos a la paleta de herramientas en las formas buscamos la herramienta de elipse y Hacemos una elipse con shift sostenido para que nos quede totalmente proporcionado. Le voy a quitar el color de filete o de línea. Y le voy a colocar cualquier color de relleno. Ahora lo que haré será tomar la herramienta de selección directa la cual me permite seleccionar puntos bezier o puntos de control de las formas en Adobe Illustrator con el fin de yo poder deformar o manipular los controladores de dichos puntos bezier. pero como en este video tutorial no, no estamos tocando este tema simplemente tomo la herramienta de selección directa sin tener la forma seleccionada para deseleccionarla simplemente doy clic por fuera de la forma si está seleccionada y busco a través de las guías inteligentes el lugar cuando me diga ancla cuando yo esté sobre el ancla simplemente doy clic y pulso la tecla suprimir para eliminar ese punto de ancla Ahora con la herramienta de selección simplemente me voy al menú Efecto, 3D, y desde acá le digo Girar. Girar que hace? Girar toma esta forma en 2D, la gira 360 grados, y al hacerlo nos convierte esa media esfera o, esa me, o ese medio círculo en esta forma 3D. En este caso en desplazamiento simplemente le voy a decir que en vez de borde izquierdo me lo haga sobre el derecho y ahí ya tenemos nuestra esfera en, en, en Adobe Illustrator de manera rápida como les he dicho anteriormente. Desde acá yo puedo simplemente manipular el tipo de superficie que yo quiero si yo quiero que sea una malla metálica sin difuminado es decir plana difuminado difuso o difuminado plástico en este caso lo vamos a dejar en el plástico y acá en más opciones puedo mover la luz del objeto 3d puedo manipular la intensidad de la luz Puedo manipular la luz del ambiente, el tamaño del resaltado y los pasos de la fusión del objeto. Recuerden, mientras más aumenten los pasos de la fusión del objeto, nuestro computador o nuestro equipo va a consumir más memoria RAM y procesador. Así que no lo suban tanto que se vea pulidito pero no lo suban tanto el color de difuminado lo pueden le pueden decir que sea negro por defecto o a medida ahí está, pueden elegir cualquiera en este caso lo voy a dejar en negro y ahí quedó nuestro efecto de esfera de manera rápida ahora para aplicar una textura como las que ustedes ven ven en los ejemplos que tengo es muy sencillo lo pueden hacer de varias maneras lo pueden lo, en este caso lo vamos a hacer repitiendo cualquier forma en este caso la estrella voy a hacer una estrella y esta no tan grande y me voy a ir al menú de efecto. Y desde el menú de efecto, le voy a decir distorsionar y transformar. Y desde acá, le voy a decir transformar. Le voy a decir previsualizar. Y le voy a decir que me haga 10 copias. Y voy a empezar a, a correrlo de manera horizontal hasta que queden pegaditas. Ahí está. Y le voy a decir ok. Y ahí ya quedaron 10 copias de la estrella de manera horizontal. Le voy a cambiar el color. Ahí está. Y ahora voy a volver a colocar otra vez el efecto distorsionar y transformar. Transformar le voy a decir aplicar nuevo efecto y de acá le voy a decir 10 copias de manera vertical le vamos a decir previsualizar y ahí está le voy a decir ok para poder utilizar estas estrellas que se repiten de manera horizontal y vertical nos toca acudir a un elemento que se llama los símbolos. Los símbolos son unos objetos que existen en, en Illustrator con el fin de almacenarlos dentro de una biblioteca para luego ser utilizados en este caso en un objeto 3D. Para crear esto como símbolo simplemente lo selecciono, le doy clic acá, automáticamente me aparece la ventana de diálogo de opciones de símbolo le ponen el nombre que quieran, clip de película, símbolo dinámico y ok ahí está para poder utilizar este símbolo que hemos creado dentro de esta esfera como textura lo que tenemos que hacer es buscar una ventana que se llama apariencia apariencia es la ventana que me muestra todos los efectos todos los rellenos y todos los trazos que tienen un objeto en adobe illustrator en este caso como ya tenemos aplicado el efecto giro 3d lo que necesitamos es cambiarle algunas propiedades para ello le doy clic acá encima de giro 3d le voy a decir previsualizar y para que la textura de las estrellas quede sobre nuestra esfera, simplemente le voy a decir mapear ilustración. Acá desde símbolo le voy a decir estrella y ahí está. Hay que pararse bien en el centro si, si el objeto es muy, si, si me alcanza, si les alcanza a mostrar el cursor de, de de la cruz o si no pueden ampliar un poquito y empiezan a acomodar ahí está y ahí está sin ningún problema y luego de que han que hemos acomodado la textura simplemente le damos ok podemos corregir un poquito la, la iluminación ya quedado simplemente le decimos ok Luego de haber terminado, si lo desean, pueden seleccionar la esfera y desde acá le pueden cambiar el color si necesitan hacerle algún cambio. Y ya nos quedó lista. Ahora, supongamos que yo necesito utilizar esta esfera dentro de un arte o, de un, o dentro de un trabajo específico. Pero necesito cambiarle la escala o el tamaño, transformarlo. Observen que al hacerlo, automáticamente le cambia el, el tamaño a la textura que le hemos colocado. Para que esto no suceda, ¿qué se debe hacer? Simplemente nos vamos a la ventana Transformar. Si no la tienen abierta, le dan Menú Ventana, Transformar, ahí está y activan esta opción que dice cambiar escala de trazos y efectos sin ningún problema pueden aumentarle o reducirle el tamaño sin que se afecte el tamaño de la textura Como ven, es fácil, rápido y sencillo. Bueno amigas y amigos del Rincongráfico.com. Espero que este video tutorial haya sido de su ayuda en su vida profesional como diseñadores. Y por favor no lo olviden, pregunten, comenten y compartan. Hasta la próxima y un abrazo. Chao.